Vamos ahora a explicar cómo se puede subir un fichero eh, de formato Excel Learning a nuestra aula virtual. Es un, un, un tanto complejo, pero en 4 o 5 pasos está resuelto. Procedemos exactamente igual que antes, estamos en nuestra aula virtual, hemos activado la edición y vamos a añadir una actividad o un recurso. Marcamos archivo y le damos a agregar. En este caso se tratará de un tema que es la ilustración, por ejemplo. Bien, en cuanto a la descripción, pues exactamente igual, no ponemos absolutamente nada. Y aquí... Vamos a proceder a hacerlo de una manera distinta a la anterior. Vamos a darle al botón de agregar. Y como veis, podemos aquí seleccionar distintos lugares donde podemos eh, coger el archivo. En mi caso, he puesto el archivo en Drive, en Google Drive. Voy a pulsar el botón para entrar e identificarme. Se abre una ventana nueva. <coughs> y aquí tengo entonces, en el Google Drive del set tengo en este caso... dentro de CER 2014, 2015, 2016 tengo este fichero en formato zip que es un formato especial que genera el programa Excel Learning para eh, poder subir a página web lo marco selecciono este archivo los derechos son Creative commons compartir igual selecciono el archivo y automáticamente vemos que ya está situado sobre el cajetín en este caso este fichero zip lo que voy a hacer va a ser clicar sobre él y tengo aquí tres opciones descarga borrar y descomprimir ni el primero ni el segundo descomprime descomprimimos el fichero y cuando acaba de descomprimir el fichero todos los ficheros que estaban dentro del zip están aparecen aquí están todos puestos por orden alfabético y ahora simplemente busco un fichero que se llama, y que siempre está, en estos casos, se llama index.html. Este fichero lo clico y tengo aquí tres opciones, descargar, borrar o configurar el archivo principal. En este caso, esta es la opción que elegimos, configurar el archivo principal. apariencia exactamente igual que antes vamos a darle para que se abra en una ventana emergente es decir en otra ventana distinta vamos a darle el doble en este caso 1240 y no 80 como antes he dicho el doble y 900 ajustes comunes del módulo que se pueda mostrar y en cuanto a la finalización de la actividad pues Los estudiantes, cuando cumplan las condiciones, que es ver esta actividad para finalizarla, guardo los cambios y regreso al curso. Y ya tengo entonces la ilustración colocada aquí. Si pinchamos, veremos que aparece otra ventana donde tenemos efectivamente el Excel Learning completamente abierto. Y operativo con todos los contenidos que hemos ido preparando para los alumnos. Y esto es todo.